Y como se lo anunciábamos anteriormente, la película Utama de Alejandro Loaiza brilló en la 25 a versión del Festival Internacional de Cine de Málaga. Tensas, el jurado concede la biznaga de oro a la mejor película iberoamericana con una dotación económica de 10.000 euros, a una película diferente y muy hermosa. El premio es para Utama, dirigida por Alejandro Loiza Grisi. primero agradecer a todo el festival nos hemos sentido muy bien recibidos aquí en Málaga agradecer a todas las personas que hacen parte de este festival y quienes trabajan que nos han hecho sentir muy a gusto agradecer al jurado Bueno, quiero agradecer bueno, a mi hermano por haber escrito una historia tan linda y haberme dejado producirla, a mi coproductor, socio eh, quiero agradecer a mi padre que no solo nos ha dado bueno, nos ha dado mucho y además nos ha dado una carrera eh, pero quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y quiero agradecer a todo el maravilloso crew que hemos podido armar para hacer esta película, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos y felices de poder compartirla con tanta gente linda. Y bueno, a mi hermano que lo he hecho mucho de menos, pero seguramente le está pasando muy bien ¿no? hoy, donde sea que esté en Francia. Gracias. Y... El cine boliviano continúa cosechando éxitos internacionales. La película Utama de Alejandro Loaiza obtuvo la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana en la 25a versión del Festival de Málaga. La cinta obtuvo además la Biznaga de Plata, premio especial del jurado de la crítica en la sección oficial de largometrajes. Biznaga de Plata a mejor dirección y Biznaga de Plata a mejor música por el trabajo de Sergio Prudencio. Utama se estrenó en enero en el Festival de Sundance, donde se llevó el gran premio del jurado en la sección internacional. Utama, una coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia, ofrece una profunda reflexión sobre la globalización y las consecuencias de la crisis climática en comunidades indígenas como la quechua. Sin duda, el cine boliviano está demostrando la gran calidad de realización desarrollada de este, de este país.